Presentamos el editorial hoy titulado El que se salve queda loco. El mundo debe reinventarse después del palo del coronavirus y cada ciudadano en particular debe cambiar de rutina si quiere sobrevivir. La crisis se ha llevado consigo la forma de producir, de vender y hasta de consumir. Las cadenas de producción y de distribución de productos y alimentos se han visto afectadas a niveles insospechados creando desabastecimiento y en muchos casos especulación. Y la calidad de vida a la que muchos estaban acostumbrados son cosas del pasado. Y mientras uno tratan de reorganizar la rutina, los bancos que también tienen su departamento de atracos son los únicos que se mantienen trabajando a toda capacidad. Y no les importa que tu situación sea de cuidados intensivos. El que se salve después del coronavirus es posible que quede loco. Hasta el próximo comentario.